cordiales a todos los prirines del mundo eh, os está hablando en directo luis desde madrid y hoy os voy a hablar de cuál pienso yo que es la mejor manera de venir a españa y trabajar de forma rápida y de forma legal o de forma regular como nos gusta decir puede servir para todas las edades pues yo que sé desde 15 años hasta 80 años Puede venir uno solo o traerse a sus hijos, a su pareja, y puede servir tanto para emprender, como para trabajar, como para repoblar, si queréis. ¿Vale? Bueno, antes de nada deciros que el canal de PrisLine, si queréis venir a España y tener toda la información de primera mano, tanto a nivel de papeleo como a nivel de todo, incluso político, este es vuestro canal. vale Lo hacemos entre todos, entre todos los PRINES del mundo que están muchos fuera de España, otros estamos en España, y, y, y ya está. Voy a saludar a todos los que estáis en España, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Angola, Argelia, Estados Unidos, Surinam, Trinidad y Tobago, Curacao, Marruecos, Islas Vírgenes, Inglaterra, Senegal, Francia y Aruba. Si alguno de vosotros nos ve desde algún país que no haya mencionado, que me lo diga en cualquier comentario, que lo pongo en la lista. Saludo a todos los que veis luego este vídeo. Y os invito a que os suscribáis, si os gusta, con campanita, porque siempre emitimos en vivo y en directo. Y por supuesto, saludo a los que ahora mismo os estáis conectando en el chat y a nuestros invitados de hoy de la sala de Zoom, que ahí los veis, ¿vale? El que quiera estar como invitado. Está invitado ya, lo único que tiene que hacer es entrar a la sala eh, a partir de las 8.30, de las 20.30 hora de Madrid hasta las 21. Porque a las 21 más o menos empiezo el vivo y ya tengo que cerrar la sala. ¿Vale? Prislines, tenéis el enlace debajo de este vídeo. Ahora no entréis que ya está cerrada la sala, pero mañana, pasado, estamos todos los días en directo. Bueno, pues vamos a ir al grano. La mejor manera de venir a España y trabajar supongo que ya alguno en mi opinión porque aquí cada uno damos nuestra opinión pero yo al resumen a día de hoy creo que esta es ya os digo puede venir cualquier persona independientemente de la edad eh, yo yo pienso que es el régimen de estudiantes que puede servir eh, se puede sacar con una visa sacándolo en vuestro país o cuando ya estáis aquí entrando como turistas por ejemplo pedir la estancia por estudios Vale, te permite estar legal en España y trabajar de forma regular y poder conducir, por ejemplo, porque muchos de vosotros habéis entrado, no lo habéis hecho, y ahora me decís, ahí Luis, ¿qué, qué, qué puedo hacer para conducir, que es que si me no, pues no puedes conducir, claro. O, o es que voy a ir a trabajar y si me pararon policía, no tengo ningún papel ahora con el bicho. Pues mira, si te hubieras sacado una estancia por estudios, estarías tranquilo. Podrías trabajar y podrías. Conducir y podrías hacerlo todo, y nadie te podría decir nada. Vale, os lo voy a explicar un poco. En, voy a ser breve, pero intenso. Vale, luego el que quiera profundizar, el canal lo hacemos para haceros pensar. Vale, para que os forméis vuestra propia opinión. ¿eh? Yo os lanzo ideas como los vídeos que hicimos los otros días de emprender y que quieren emprender online. Ahí está lanzada la idea, como para ahorrar. Ya os dijo otras ideas. Pues ahora, un poquito, una manera de venir rápido. Esta, esta visa. Te la dan muy rápida y te la dan tanto, insisto, desde el consulado como si vienes aquí en España y lo pides en los primeros 60 días. ¿Vale? Entonces, voy a pensar, las preguntas que tengáis, ponérmelas ahora mismo en el vivo. ¿Vale? Los que estáis en Zoom, podéis luego levantar la mano, irla levantando ya si tenéis preguntas. Y los que lo veis luego, poner las preguntas en los comentarios. ¿Cómo pido este permiso de estancia o esta visa de, de, de estudio? Pues mira, si estás en España. Mmm, es muy importante los primeros 60 días y lo puedes hacer. O bien a través de un abogado. Lo malo que los abogados cobran. Pero bueno, te pones en manos de un abogado y lo pide. Yo no estoy casado con ningún abogado. Los buenos ya que os he dicho ya lo sabéis. Hay muchos además. O vosotros directamente en cualquier registro público. Y, y, y necesitáis. Muy sencillo. Demostrar unos recursos económicos que son unos 530 a 540 euros al mes, ¿vale? Que pueden servir, por ejemplo, los padres que os, lo, que os los proporcionan podrían valer perfectamente. Y lo que digo siempre, solo hay que enseñarlo, no hay que dárselo a nadie. Pues si voy a estar un año, pues serían 530 por los 12 meses. Si no tienes tanto dinero, la puedes pedir por seis meses y luego irla renovando. Es más papeleo, pero tienes que enseñar menos dinero. ¿Vale? Calcular 530 por cada mes que vayáis a estar. Eh, si tenéis un alojamiento que alguien os dé, esos, de esos 530 se podría restar el alojamiento. ¿vale? Y si tenéis, por ejemplo, aquí una familia en España que va a la habitación, entonces sería menos dinero el que hay que mostrar, insisto, no hay que dárselo a nadie. ¿Para cuánto tiempo? Pues mira, eh, lo ideal es, por ejemplo, pedirlo por un año, si tienen los 6.000 y pico euros, los 6.590, que es, que es los 530 por 12. Lo pides por un año, al año lo vuelves a renovar y lo vuelves a renovar. Y cuando llevas tres años pides el arraigo social, ya está, ya te puedes quedar. Definitivamente si quieres. Y luego dos años más pides, puedes pedir hasta la nacionalidad y ser español si quieres. Eh, la ventaja que tiene que puedes salir y entrar de España todo lo que quieras, porque si tú por ejemplo pides, que eso yo os lo lanzo la idea para que cada uno considere, pides la solicitud de protección internacional de asilo te tienes que quedar clavadito en España. Pero en cambio, con este tipo de visa, por estudios, tú puedes entrar y salir todo lo que quieras. Ahora, si luego quieres pedir el arraigo social, a los tres años no me salgas más de 120 días al año. Eso sí. Pero, por ejemplo, en Navidad te este quieres volver a tu país o cuando quieras, mientras no sean más de 120 días los que estés fuera al año, puedes entrar y salir todo lo que quieras. A, difer a diferencia que un solicitante de asilo no puede salir. vale y Os digo yo la idea. Luego ya cada uno según se vea insisto esto lo puede pedir cualquier persona una persona que tiene 75 años también puede puede aplicar para estudiar vale ahora vemos qué tipo de estudios se pueden hacer la oferta es amplísima puede ser cualquier tipo de estudio puede ser un curso superior una maestría puede ser un curso sencillito lo único que te piden es que tenga 20 horas lectivas a la semana lo único vale el resto del tiempo lo puedes dedicar a ver series que no creo que vosotros lo dediquéis a eso o a trabajar y pedís el permiso de trabajo y os lo dan condicionado a que sólo sean 20 horas vale 20 horas para estudiar o 20 horas para trabajar o si habéis pedido el estudio por un año hay otra modalidad que podéis pedir tres meses para trabajar a tiempo completo nueve meses para estudiar y tres meses ahí no serían 20 horas ahí en, esas, en esos tres meses también podríais trabajar las 40 horas vale o sea que tenéis varias modalidades, es muy flexible y lo da muy rápido. Es que con todos los vídeos que hemos hecho, yo creo que esto no ha quedado claro. Digo, os voy a hacer un vídeo rápido explicando esto. En mi opinión es la mejor opción, ¿vale? Bueno, aunque cada uno tiene que pensar según su situación particular. ¿Qué más ventajas tiene? Que, que luego tú puedes cambiar esta residencia por estudios por otra visa de trabajo. Sencillísimamente, tengo aquí la chuleta, esa visa de trabajo te la puedes hacer. Eh, bien para quedarte solo por residencia quedarte para búsqueda de empleo un año por ejemplo que luego lo pro, pro, por prorrogará prorrogar a otro año más puedes pedirla también para hacer unas prácticas profesionales que te paguen o también aparte como investigador y todas estas digamos sus categorías cuando cambias la residencia de estudios por una de trabajo vale una vez que ya se acabado tu curso de lo que sea eh, rige el silencio positivo te quiero decir que cuando estás aquí en España, tú lo pides. Pues mira, ahora me voy a quedar a hacer unas prácticas. O me voy a quedar aquí a, a buscar empleo. Si no te contestan en 30 días, máximo en un mes, es que sí. Entonces, eso también es una gran ventaja. A todo el mundo le están dando el silencio positivo. Que lo sepáis. También os digo, un inciso: si os queréis quedar luego un año para buscar empleo que puede ser luego otro año más o para hacer unas prácticas profesionales así ahí sí que tendría que ser un curso superior el que habéis hecho ¿vale? o sea, si os matriculáis simplemente en un curso sencillito de idiomas por ejemplo de cocina ahí podéis trabajar lo de las 20 horas o lo de los tres meses al año a tiempo completo pero ahí ahí no te puedes pedir luego un año solo para buscar trabajo pero lo que sí puedes hacer en esta en la primera modalidad es un curso otro curso y otro curso y a los tres años el arraigo social puede resultar un poco lío al principio pero no lo es tanto ¿eh? yo por eso os hago el vídeo eh, lo podéis pedir ya insisto desde vuestro consulado antes de venir el consulado de españa en vuestros países antes de venir o cuando estáis aquí venís como turistas en los primeros 60 días el consulado que os pide en ese caso sería modalidad de visa pues que el centro donde vais a estudiar tenga os haya admitido ya de forma definitiva cuánto van a durar los estudios que estos sean presenciales las 20 horas que os digo y la carga horaria que tienen los, eh, los la, la carga horaria que tienen esos estudios y el convenio si luego quieres hacer unas prácticas vale pero insisto si vais a hacer prácticas luego o vais a, a quedaros un año solo para buscar trabajo insisto ahí sí que tiene que ser un curso superior que ahí hay mucha hay mucho lío ahí vale pero que no pues podéis hacer un curso sencillito baratito de 60 euros al mes aprendéis lo que os gusta y a los tres años, arraigo social. Vamos, os estoy dando un camino. Como en su día a día, los de asilo, lo de pedir la protección internacional, y lo mismo, y a los tres años, arraigo social, aunque lo deniegaran, que la van a denegar a casi todo Dios. Y, y con ellos, ya os digo, repito, que podéis salir, entrar y salir, ¿vale? Todo lo que queráis, pero si queréis luego el arraigo social, no más de 120 días al año. Más o menos, esto es lo que os tengo que decir, porque lo, lo, lo demás que tengo aquí apuntado en la chuleta lo he dicho. Puedes trabajar a media jornada o tres meses a tiempo completo por año, ¿vale? Que eso también había mucha confusión. Todo el mundo se cree que eso, 20 horas de estudio 20 de trabajo, es lo más común. Pero también pueden ser tres meses a 40 horas. Ya está. También puede ser, ¿eh? En un curso de un año. También te puedes trabajar como autónomo, si quieres. El dinero lo hemos hablado, es el IPREN, eh, si es un año, 6.590 euros, pero insisto, no darlo, enseñarlo. Que no tienes los 6.590 euros, matrículate matricula, de un curso que dure seis meses. Entonces presentas la mitad del dinero. Y luego lo renuevas. Tienes que hacer más papeleo, más rollo. Pero bueno, el que no lo tenga el dinero, ese dinero, si tú no lo tienes, puede valer que te lo te, un, un familiar, un conocido, se comprometa a dártelo. Podría valer con una carta apostillada y una demostración de ingresos de ese familiar. Vale perfectamente. Insisto, el que esté un poco raspo de dinero. Si alguien, un amigo, un familiar le da el alojamiento, se podría descontar de esos 530 euros y pico el alojamiento. ¿Vale? Siempre que te lo han regalado. ¿Te quieres traer a tu a un familiar? ¿Te quieres traer a tu esposa, a tu pareja? De hecho, ahí habría que demostrar el 75%. ¿Vale? ¿Te quieres traer también a un hijo? El 50%. ¿Vale? Todo eso se suma. He calculado aquí una persona que viene ella. Con su pareja y con un hijo tiene que enseñar unos 15.000 euros, más o menos, ¿vale? Que lo calculéis. El que viene, 6.590 por año, enseñar. Se trae a la esposa, al marido, el 75% de esos 6.500 euros. Se trae al hijo, el 50% de esos 6.590 euros por año, insisto, si es menos tiempo, pues menos. Y ya está ya está luego muchos habéis preguntado qué centros me valen para inscribirme yo siempre os he dicho pues, que el centro os, os escriba que vale para pedir el permiso de estancia la visa de estancia he descubierto que existe el registro estatal de centros docentes no universitarios para los cursos baratitos hay un registro estatal de centros docentes no universitarios buscarlo en google ahí ves toda la lista de cursos sencillitos que os valen para este tipo de visa y para el que quiera hacer un curso superior pues está el registro de universidades también del gobierno de españa todos los que están en cualquiera de esos dos registros todos los centros académicos, académicos os sirven vale insisto y... y ya está ya lo hemos dicho todo ¡Hala! las he terminado toda la chuleta porque me lo, he estado, me lo he estado sintetizando todo el día de hoy un poco para, para daros lo condensado. Eh, de los que tengáis preguntas, pues levantarme la mano. Venga, Ricardo ha levantado la mano el primero que he visto, y luego voy a los siguientes. Vale, Ricardo, pues Hola, puedes Luis. preguntar. Sí. ¿Cómo andas bien? Ricardo de Argentina, para todos, una muy buena tarde. Encantado, Ricardo. Eh, una preguntita, bueno, eh, no sé si ya mi caso, yo voy con mi señora, ella tiene la ciudadanía, yo tengo el libro de familia. Bueno, la idea es ¿Ciudadanía que... española tiene tu señora? Sí, sí, mi señora tiene la, acá la hizo por la ley de nietos en Argentina. Y yo tengo escrito el matrimonio y tengo el libro de familia. Que sé que hay que, hay que renovarlo cada tres meses, antes de irme cuando. Se sí, tiene, exacto, tiene el... que tener renovado tres meses antes, efectivamente. Buena. ¿La pregunta. La pregunta mía es, te que vamos no por un mes para ir a ver a, a, a, a, a, ver, a ver todo esto, sí, para ver es, un poco es, el terreno, todo. para ver el terreno, ¿no exact, Ricardo? Exactamente. Yo si vuelvo a salir, yo eh, póngale, yo llego, me empadrono todo, y cuando vuelvo, eh, vuelvo, tengo esos seis meses para no perder el empadronamiento, o, o, cómo es la cosa, como dijiste vos para los estudiantes, que no puedes salir más de seis meses y volver. Claro, a ver, los estudiantes pueden salir, entrar y salir hasta 120 días por año. Tú te los puedes, tú, te, tú Ricardo, te los puedes eh, distribuir como tú quieras. Son seis meses, 120 días, tres 3 y tres, 3, sí, son seis meses, ¿no? Tres son cuatro meses. Cuatro meses, cuatro meses, que mi matemática es muy mala, eh. Son 120 días. Pueden ser seguidos o pueden ser, mira, me voy ahora en Navidad, me vuelvo un mes. Mientras no salga, oye, que tú puedes salir más de los 120 días, pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasen los tres años que has estado aquí, no te darían el arraigo social, aunque lo pidieras. En cambio, si me respeta lo de los 120 días por año, sí te dan el arraigo social yo apenas llego tengo que pedir la, la, la eh, tarjeta comunitaria ella después tiene si yo vuelvo vas a ir teniendo vigencia bueno pero eso es aparte porque eso de la tarjeta comunitaria es por tu señora claro ya. hombre es que tú si tu tu señora es española sí sí sí ella tiene ella hizo la ciudadanía en Argentina, por el tema ¿Te puede, de la. Te hombre, ahí en tu caso te podrías ahorrar incluso lo del, lo del estudio. Te puede venir como turista claro, y cuando sí. estés aquí arreglar lo de la tarjeta comunitaria. Vale, en era tu caso, es que no, claro, no todos tenemos una esposa española. Pero claro, si sí, tú, sí. vamos, si yo fuera tú y tengo la esposa española, siempre lo mejor, trilines, es hacer cada uno de vosotros, yo os doy ideas, pero lo mejor siempre lo más sencillo. En el caso de Ricardo, su mujer es española, pues te vienes con ella y ya una vez aquí te pones a iniciar el trámite y ya está. Yo, yo vale. creo, oye, capaz te te apetece hacer un curso, perfecto, pero vale, yo creo que en tu caso eso sería lo más. Está bien, el tema por, por el día, que yo estaremos un mes, vuelvo y acarreo algunas cosas y ya después. Sí. No si, me seguía valiendo el tiempo que yo estuve allá el mes con el empadronamiento y la tarjeta y todo esto. Eso es lo que quería hacer. Pero si Yo, siento, sí, sí, no, si te, te, te entiendo la pregunta, y, y por eso he hecho un poco hincapié. A ver, lo, la ventaja de este tipo de visa, aparte de que lo puede estudiar cualquiera, una persona mayor lo puede aplicar también, que todos pensamos que es para un jovencito, no, pues cualquier persona puede matricularse de cualquier curso, siempre que tenga la, la carga horaria, le vale. que es la carga horaria? Que tenga por lo menos 20 horas a la semana presenciales. Entonces. La ventaja que tiene con respecto a la solicitud de asilo y protección internacional, bueno, la primera ventaja es que muchas personas no pueden pedir el asilo o la protección internacional. Entonces, pues no. Y la otra ventaja es que puedes entrar y salir. Vamos, podrías entrar y salir todo lo que quisieras, ¿eh? Como si te está, pero claro, si la idea es que a los tres años pidas el arraigo social, pues eh, no pasarte de los 120 días al año. Vale, pero vamos que en tu caso yo ricardo yo vería más fácil lo de la tarjeta comunitaria vamos más que más fácil más cómodo más cómodo te ahorras tener que buscar un curso que te guste y matricularte ¿sabes? Sí, sí, sí. pero yo sí, esta funciona. opción al que no tenga una, una esposa o un marido o una pareja de hecho europeo como tiene ricardo yo en mi opinión es la mejor opción en mi opinión vosotros llevarme la contraria, que yo os invito a que penséis y reflexionéis, que siempre es lo más importante. Más preguntillas aquí de Zoom y ahora paso a las de Luis, YouTube. Eh, Luis, te quería hacer una, una pregunta. Pero eh. actívate, activaron la cámara, los que vais a preguntar, que estamos en YouTube. Sí, lo que claro. Yo también, ¿no? Venga, y, ¿Y Camilo? Ahí va, ahí la encendí. Ahora, eh, ahora mucho mejor. Quería hacerte una pregunta. Eh, ¿Todavía siguen cerradas las extranjerías para hacer los trámites en Madrid? Sí, en este momento sí que están cerradas. Vamos a ver el día 11, que ya vuelven a activar muchas cosas, a ver si abren las, las extranjerías y las comisarías, porque no lo sabemos todavía. En teoría para el día 11, pero no lo sabemos seguro. Cuando llegue el día 11 lo decimos. Que lo vamos a saber. Y te hago otra pregunta, según vos que estás viviendo allá, ¿qué, ¿qué pensás? que ¿Van a seguir alargando las cuarentenas o que esta es ya la final? Allí en Argentina, ¿qué está pasando, Ana? Acá te dicen cada 15 días que, que bueno que van a alargar la cuarentena, dos días antes te la alargan. Pues lo mismo, más. lo mismo está pasando aquí, exactamente lo mismo. O sea, que lo, que lo mismo que si en Argentina, es lo, lo mismo que está pasando siempre. en España. No, que nos van diciendo, nos van poniendo como el palo en la zanahoria: 15 días, 15 días, 15 días. Ahora, ya como ha empezado el desconfinamiento, esperemos que no. Esperemos que no, pero en teoría en teoría está alargada hasta el día 9, si no me falla la memoria. Esperemos que no nos salga nuestro superpresidente pasado mañana y nos diga que nos larga otros 15 días. Toco madera para que no pero vamos igualito que en Argentina lo que me estás contando. Pero claro. aparte encima de los vuelos hasta septiembre no van a funcionar. Los vuelos sí que yo vi el otro día a ver nadie somos adivinos pero ya que lo dice Ricardo los vuelos yo vi un artículo el otro día en ABC que en teoría hasta octubre va a ser lo último que van a abrir los vuelos y en teoría hasta hasta octubre no los van a abrir. A ver que no es fijo ¿eh? era lo decía el periódico ABC. Cito la fuente y va a ser lo último. Y calculaban para octubre. ¿Vale? Mauricio, actívate el audio y pregunta, amigo. Hola, buenas tardes a todos, señor Luis. Muchas gracias por nuevamente por por el espacio. Buenas para no tardes. Y, Mauricio, seguro que tú harías lo mismo. Si estuvieras ¿Sigo? en mi lugar, harías lo mismo. Estoy convencido. Sí, créame que sí. Que sí? Eso, eso, eso, eso viene de adentro. De que viene de adentro, de adentro exactamente. Cada uno lo que eh, nos toca. Sí, señor. Luis, eh, tengo una pregunta para hacer. Yo estoy acá por eh, carta de invitación. Pero dice que para mí eh, las cosas son algo diferentes. Pues eh, me había resultado un empleo y, y no lo pude obtener porque tengo carta de invitación. Entonces, ¿para lo del estudio sería igual? ¿También sería claro. algún limitante para.? No, no, acaba, o... la, acaba la pregunta. Te escucho. Te estoy Entonces, para. Para hacerlo lo del estudio también tengo un limitante por tener carta de invitación o también puedo acceder al estudio y tener las, las horas laborales. Muy, muy buena pregunta mauricio muy buena pregunta puedes mmm, perfectamente eh, acceder a lo del estudio es más eh, ahí te ahorrarías dinero para enseñar lo que estaba yo diciendo en el vídeo te piden enseñar mmm, pues si son 530 euros, 540 euros, lo digo un poco de memoria, podrías descontar el precio de la vivienda, porque te, lo, te estás invitado. Tendrías que enseñar okay. menos dinero. Ok. La importante lo es que lo tendrías que pedir en los primeros 60 días, aunque no ha contado, no está contando todavía este tiempo de bicho. Ok, señor Luis. Y otra pregunta. Eh en una página donde podamos averiguar o donde podemos, porque créame que he buscado una cantidad de partes y había encontrado una, pero pues me pidieron una cantidad de documentos. ¿Qué documentos de... te pedían? Mira, no, brevemente te digo yo, los, los que, que mi memoria llega brevemente, que no tienes antecedentes penales. Eh, seguro médico. Seguro médico calcular que son unos 30 euros al mes que no tienes enfermedades infecciosas si vas eh, si vas a pedir por más de seis meses ¿eh? los antecedentes penales y las enfermedades infecciosas es eh, si vas a pedir el permiso estancia por más de seis meses ¿eh? y poco más y poco más que más te pedía? No, yo memoria fui, eh, yo voy a pagar bueno y la lo más importante que se me ha olvidado, la matrícula en un curso, claro, en un curso autorizado, eso es lo más importante, yo sí. no lo he dicho. Me dijeron, yo, yo no es que necesito tener el permiso de estancia, necesito matricularme. ¿Dónde hay que pagarme? No, pero es que nos no da miedo que pronto haya algún percance. Yo no, pues, para llevar a oficina de, de extranjería me pidieron solamente estar matriculado y tener sí. el, el examen médico de inmediato de que no tengo ninguna enfermedad pues de que, que vaya a ser contagioso. Eso Yo no no, no infecciosas, es eso. Pero eso quién te lo decía a ti, Mauricio? Eso quién te lo decía? El señor el señor de, del instituto donde donde me fui a matricular y no quería pero no te quería matricular ese señor. Entonces Claro, eso debe ser porque Qué raro, porque generalmente es al reparar. revés. Generalmente te dicen, "Matricúlate, firma aquí, págamelo. Y es más, hay, hay algunas, no voy a decir nombres de academias, pero hay alguna academia que yo antiguamente recomendaba en este mismo canal y luego me he enterado que te dicen que no, que tiene que ser un curso superior, que, que, que, que lógicamente sale mucho más caro. Yo no tengo nada contra los cursos superiores, el que quiera hacer un curso superior mejor y tiene el dinero para pagarlo mejor, pero también hay no, casos de personas había... que no tienen tanto dinero pues no hay que engañarles y hay que decirle mira un curso superior es mejor te va, pues, un curso superior y pasa incluso poder tener luego un año para buscar trabajo que puede ser otro año más puedes tener prácticas eh, eh, profesionales que con un curso sencillito no puedes pero eso no es que decir que un curso sencillito no te valga un curso sencillito también te vale y entonces por eso me, me, me choca que la academia te dijera te dijera eso mauricio ¿Cuánto te cobraba sí, más o menos? Aproximadamente 80 euros. ¿Cuánto? 80 euros. Me Muy 80. buen precio al mes, ¿no? Al mes. Sí, al mes. Muy buena oferta. Claro, entonces yo me voy a matricular, me digo, ¿Sí? no, no, me me voy a bien, no esperes en otro, lo bien porque no queremos cometer algún error, pero ya me colocaron el limitante, entonces que otra vez como claro. en el limbo, ¿no? Claro, y entonces, lo que pasa pues, es que estás con el tiempo, con el agua sí, al cuello de, de, de, de tiempo. Es. Sí, Mira, yo demasiado. te digo una cosa, yo hay un registro, apúntalo, bueno, como se queda grabado en el vídeo, registro estatal de centros docentes no universitarios. Ok. Es un listado del Ministerio de Educación Español. Entonces, todas las academias que están autorizadas para impartir cursos que te valen para esto, están en el registro estatal de centros docentes no universitarios. Esas son las que no son bueno, universitarias, cursos sencillitos. Y las universi universitarias, pues en el registro de universidades, que es otro registro. Ok, ok, tengo que buscar en sí, Google bien. esos dos registros y ahí busquéis la academia. Pero hombre, ya Mauricio, yo creo que ese señor, pues mira, es de confianza, porque si te decía eso, pues, pues, pues lo diría de buena fe. ¿Me explico? Que, vamos, sí, sí. pienso yo. Que no, sí, no es que te eso quisiera eso vender no, el curso o a o toda o costa, él quería tu bien, más que cobrar él. Quería tu bienestar. Sí, él me, dijo, me dijo, no, ese bien y esto, y averiguamos bien cómo se puede hacer, porque no quiero problemas. Él me dijo, yo le colaboro, pero averíguese bien cómo son las cosas. Y yo, ah, bueno, muchas gracias. O sea, yo tampoco fui grosero con, con el señor ni nada, pero pues me dijo que tenía que estar muy bien enterado de lo que íbamos a hacer. Es muy sencillo, que el curso tenga 20 horas a la semana presenciales. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, es que los que estamos acá, que estamos por carta de invitación, entonces no podemos laborar, eh, Luis. No podemos. Eh, si te eh, creas, así puedes trabajo. laborar, si te haces un, si te haces una, un permiso de estancia por estudios, tu situación cambia. Y ya desde okay. ese momento tú puedes laborar. Ah, okay. Tienes que hacer primero el, el permiso de estancia por yo. estudios para lo que te piden que estés matriculado, ¿vale? Y una vez que ya te lo dan, te vas a inmigración y dices, mira, además voy a trabajar. Voy a trabajar mis 20 horitas o voy a trabajar mis tres meses al año, que también se puede. Y entonces ya te autorizan a trabajar. Serían como dos fases. Pero no pasa nada que te hayan invitado a venir. A ti te invitaron a venir. Eh, es que es importante tu pregunta. Es muy buena, Mauricio. Por eso os invito a Zoom. Aparte de que el canal lo hacéis vosotros, porque salen preguntas. Mucha gente se cree que ya. Pues no, yo, yo he venido de turista. Soy Mauricio y me han invitado. Quien sea, me invita invitado a venir de turista. Perfecto. Aquí estoy de turista. Oye, que he venido a España de turista, oye, me he decidido quedar. Legalmente, quiero hacer este curso, me he matriculado. Puede ser un curso caro, barato, lo que sea, que cumpla las 20 horas, me he matriculado y me voy a quedar. Señor Luis, otra pregunta, pero eso no, no le ponen a un limitante allá en la oficina de extranjería. O sea, automáticamente... Joder, te estoy diciendo que hay hasta el silencio positivo. Si no te contestan en 30 días es que sí. Ah, okay. Fíjate, fíjate el limitante que te pone Que te digo, te voy a decir, te voy a decir más cosas, ya que me tiras de la lengua. En madrid, casi todas, casi todas las están dando por silencio positivo. Quiere decir, no contestan, es que sí. En otras, ah. en otras provincias ya te empiezan a buscar más el papeleo. A ver la academia, a ver las horas. En otras provincias son más pijoteras. Yo no, siempre yo doy madrid. la máxima yo información. Papel. En madrid. La mayoría no contestan, o sea que es que sí. Si pasan 30 días y no te han contestado, es lo que se llama silencio positivo administrativo. Y dan un algún documento que diga que. Sí, claro, claro. Si tú estudiando... te dan no te han contestado, pues ya vas ahí, pides, como no me habéis contestado, danme el documento del, de la respuesta positiva y te lo dan, porque están ahí los plazos. Pero oh, muy sí. importante, Mauricio, que me lo eches antes de los 60 días, sin descontado todo el plazo este habla con más o academias que... habla con más academias o con el registro estatal de centros docentes no universitarios voy a ver si encuentro en google la pero bueno vosotros también lo podéis buscar en google registro estatal centros docentes no universitarios y si no sería el de universidades si hacéis una maestría o un curso superior vale sí señor pues bueno, nada no sé, Mauricio gracias. perfecto cualquier cosilla tú vuelve a levantar la mano venga Camilo por ejemplo no camilo si quieres puedes puedes participar amigo ok sí señor bueno mi pregunta es la siguiente qué tiempo puede demorar todo el proceso desde que uno inicia eh, para solicitar pues eh, la visa estudiantil y cómo consta de las 20 horas laborales buena pregunta también camilo una cosa que querrías iniciarlo eh, Desde tu país o estando ya aquí, no, yo estoy aquí en España, yo estoy aquí en ¿Estás España, aquí en como España? pues mira lo eso que acabo mal. la pregunta es muy buena, pero máximo 30 días van a demorar en responderte ok 30 días porque es que si no te han respondido en 30 días es que sí perfecto y, si y por eso otra... por eso os estoy dando esta información que yo creo aunque ya lo habíamos hablado PRILINES digo le voy a hacer un vídeo enfocado en mi opinión es muy buena opción muy buena opción. Lo único que le veo yo malo, que hay que enseñar que tengo 530 euros. Pero no hay que dárselos a nadie. Y e, e incluso en el caso de que, te, que tienes a alguien que te da el alojamiento, un familiar, pues ahí es menos dinero. Ahí le descontaríamos el precio del alojamiento a esos 530 euros que hay que enseñar. ¿Vale? Don Luis, si le hago una pregunta, y dime. ¿Cómo se. Digamos, ¿cómo se verifica que realmente sí si se esté trabajando los, las 20 horas? Me explico. Aquí ya, ya. se trabaja... Por... Te entiendo la pregunta. No te van a Perfecto. poner un policía en tu puerta. Pero supongo, claro, que la academia será responsable. Porque... A ver, mira, yo te voy a contar. Había una academia, no voy a decir el nombre. Que, que ahí sí eh, los profesores eran muy a ver, ahí tú ibas a la academia y te estaba, había uno hay un secretario una secretaria te apuntaba todos los días, que estaban a las 20 horas, Pero los, los, sí, sí, eh. uno de vosotros me lo contaba y otro de vosotros de otra academia, yo no voy a decir nombres, ese era todo lo contrario, ahí nadie apuntaba nada, vale eso cada academia. Pero entonces, es decir, pero hombre, que lo suyo, joven, lo suyo es que, de que esté las, las 20 horas, horas. <ríe> es que estoy, like, <risa> pero ¿no? Pero no, no, no, no, pero entonces eh, decir, la persona eh, podría trabajar más de las 20 horas. Eh, pues por poder, se... claro, por poder, pero yo no digo que lo hagáis, claro, por poder. Hombre, hay una forma de hacerlo, que es eh, en vez de estar 20 horas, 20 horas de estudio y 20 horas de, de trabajo a la semana, para que nos entendamos. Es estar, eh, por ejemplo, te matriculas de un curso de un año y te estás nueve meses estudiando, las horas que sean, y eso sí, te reservas tres meses de los 12 para trabajar. Y esos tres meses sí que puedes trabajar las 40 horas a la semana. Eso es una forma totalmente regulada de hacerlo. Si tu pregunta es eh, de, la, de la forma de las 20 horas, 20 horas y luego no voy a clase, cómo hacer novillos eso ya como cuando éramos pequeños y no íbamos al cole eso ya... no, yo le pregunto esto ¿por qué? a ver por qué viene la pregunta porque resulta que uno puede tomar aquí muchos programas o muchas academias de idiomas de inglés entonces eso se manejan ciertos horarios que en la mañana tarde o noche cierto Sí, es cierto entonces uno puede cuadrar cierto puede cuadrar sus horarios eh, pues con la academia Hablando de. Vale, Camilo, te entiendo la pregunta. Tú, a ver, los horarios son podrían cuadrarse, como tú dices, con la academia, pueden ser hasta nocturnos, si los quieres, los horarios. Efectivamente. La ley te dice que sean 20 horas lectivas presenciales, ya está, a la semana, ya está. O lo de los tres meses, ¿vale? Ahora, lo que te van a dar es un permiso de, eh, de trabajo, solo máximo las 20 horas, te lo van a dar. O si las quieren las 40 durante tres meses máximo. Okay. Las horas extras que hagas tú es como cuando está un turista y se pone a trabajar. Perfecto. Vale. Está muy bien. Más o menos. Oye, me está, me está hablando en estos momentos Camila por Skype. Pero como estoy con vosotros con Zoom, no voy a no voy a quitar. ¿Recordáis a Camila, la chica que estaba en venidor? Bueno, ya un día la traigo, ¿vale? Es que me está, es que como estamos en vivo, más preguntas. La chica que estaba en venidor, que además estaba con, con un tema de estos también, precisamente. Bueno, eh, nos falta Ricardo, ¿no? Me parece o Mauricio, no, Mauricio, Mauricio no ha intervenido. Venga, Mauricio, puedes preguntar lo que tú quieras, Mauricio. No, Mauricio ya habló, yo te quería hacer otra. otra, otra Dime, otra, Ricardo. Vale. Bueno, a mí me pasó cuando yo fui, yo fui con carta de invitación. Eran tres meses. Yo esos tres meses pude trabajar, pero claro, trabajé con mi amigo. Y eh, con cuidado, cosa que no pase nada. Pero yo me acuerdo que trabajé. Lo que pasa que en aquel momento quizá no había tanto control como hay ahora, ni nada, pero yo los tengo. No, pero yo bien. te entiendo. A ver. Eh, pero sí, bueno, lo que dice tú Mauricio tú es la distinto. La lo, lo, lo que nos ha hecho Mauricio es diferente. Mauricio no es. Es típico que se viene de turista con carta de invitación y se queda irregular y se pone a trabajar. Que ahí hay un poco ahí leyenda urbana, que sé que la ha invitado, que le van a castigar, que le van a poner la multa. Bueno, yo ahí no entro ni salgo, pero yo ahí lo que digo muchas veces es: te vas con un hotel, te vas a un hotel. De turista, y luego decides quedarte, nadie va al hotel a ponerle la multa. ¿Qué culpa tiene el hotel de lo que haga? Pues yo diría jurídicamente, no sé qué defensa tendría, pero no voy por ahí, no me meto ahí. Lo que dice Mauricio es distinto. Mauricio dice, viene invitado, pero él luego cambia su estatus de turista. Lo cambia legalmente por un estatus de estudiante. Y entonces eh, cambia su situación. Y, y, y es más, lo puede hasta aprovechar, porque dice, no, y además me voy a alojar en, en donde mi familiar, por poner un ejemplo. Por lo tanto, en vez de 530 euros, descuénteme de estos 530 el alojamiento. Que no sea, yo le pondría ojo de buen cuero 200 euros, por lo menos. Pero no hay problema para la familia por eso, señor Luis. Que no, a ver qué problema veis. Es que es que a os a veo con los facebook estos que meten los miedos. <risa> en el caso de Ricardo todavía entendería el miedo. Ahí todavía lo entendería. El típico turista, invitado. Ahí le tenéis, verle bien la cara. ¿Lo hizo? ¿Qué año lo hiciste? A ver si te van a deportar. 2005, no, no. 2005, han pasado 20 años. Trabajé todo el año. Ahí le vi la cara. Vino de turista y se puso a trabajar. Y encima invitado por un familiar. Es broma. No, pero no es el caso, Mauricio. Es que tu casa es totalmente distinto, porque si tú te, te, te pides un permiso de estancia por estudios, el, el propio Estado español te lo está dando. Y te puedes alojar con tu familiar. Como si te quieres alojar en un hostal o, o en donde Tengo sea. ¿Tienes que estar empadronado? Obviamente, ¿cierto que sí? Obviamente puedes estar empadronado y es aconsejable que estés empadronado no es obligatorio estar empadronado pero es muy aconsejable por los beneficios que te da el empadronamiento entre otras cosas para luego demostrar tus tres años y el empadronamiento ya sabes que tú puedes estar empadronado pero te puedes cambiar luego el empadronamiento porque igual estás el primer año con tu familiar y luego te cansas de estar con ellos y decides irte a vivir a barcelona por ejemplo y allí estás en, en, en, en tu empadronamiento va contigo y lo puedes cambiar las veces que queráis me gusta también la pregunta porque yo sé que a muchos os pasa estas preguntas. Don Luis, una pregunta rápida sí, para sí. las personas que pidieron protección internacional pero que les interesa aplicar a este proceso y que están aún en el tiempo de turista. ¿Qué pasa? Pues mira, muy buena pregunta y me alegro que me la hagas, Camilo, y te la respondo muy rápidamente. Pueden cambiar su situación perfectamente e incluso, te digo más, si han pedido la protección y ya tienen su carta blanca, aunque hayan pasado los, los, los 60 días, podrían pedirlo. Incluso aunque haya pasado el que tenga ya tarjeta roja, que hayan pasado los seis meses. Lo pueden hacer perfectamente. Lo único que va a ocurrir que van a tener que renunciar a su solicitud de protección internacional para cambiar su estatus. Si ¿Sí lo pueden hacer perfectamente, Camilo. Si me quieres contrapreguntar, puedes hacerlo. Por cierto, no he pedido un like a todos los que estáis viendo este vídeo. Si os está gustando, por favor poner un like. Tanto los que lo veis luego, como los que estáis ahora mismo en el chat, vale. Y los que no estáis suscritos, suscribiros con campanita. Que emitimos todos los días en vivo, vale. Y, por, y los que no estáis suscritos y lo estáis viendo luego, poner en los comentarios las preguntas que tengáis con este tema o vuestra opinión, todo lo que queráis. Que todo esto es para haceros pensar y que reflexionéis, insisto. Sin ningún tipo de ánimo de lucro. Yo lo que sé, os lo entrego. Porque vosotros haríais lo mismo, estoy convencido. Ya está, no, cada uno, a sabe, a cada uno de, aporta de lo que sabe. A mí, yo he aprendido en YouTube de otros temas, pues un día dije: Pues yo voy a aportar de lo que yo conozco y ya está. Aquí, Entonces, además, os invito. A, a, a, un pero, segundo, Camilo, pero, os invito a todos a estar en Telegram. Estamos las 24 horas, tenéis debajo el link a Telegram, ¿vale? Todo, insisto, de forma gratuita. Aquí no os estamos poniendo ningún Patreon ni ninguna cosa, que está muy bien el que lo haga, ¿no? Pero nosotros no. ¿Vale? Esto yo lo hago sin ánimo de lucro. Dime, Camilo, perdóname. No, no, no. Simplemente era para eh, fortalecer lo que yo te había dicho anteriormente: que la diferencia también de las personas que alcanzan, eh, hacen la solicitud de protección internacional y alcanzan la tarjeta roja, eh, es que pueden trabajar tiempo completo y eh, pues de visa estudiantil solamente 20 horas correcto muy buena muy buena puntualización eh, efectivamente camilo tiene sus pros y sus contras efectivamente una persona con la tarjeta roja puede trabajar las 40 horas tranquilamente a los seis meses puede trabajar las 40 horas el que está con la visa de estudio no solo serían 20 eh, hablo de la sencillita eh, no hablo luego del contrato en prácticas profesionales que también podría ser Vamos. La, esa es la ventaja de la tarjeta roja. La desventaja que con la tarjeta roja no te puedes ir. Hombre, te puedes ir, te puedes ir, pero si te vas, pierde la pierde la protección. Y con la de estudio sí que te puedes ir y volver las veces que quieras hasta tus 120 días al año, si quieres, luego adaptar al arraigo social, claro. Que te puedes ir más si quieres, pero entonces luego no les vengas que quieres el arraigo social porque te van a decir, no, usted este año se fue más de 120 días. Pero también es muy buena. Muy buena pregunta. Y uno que está con tarjeta roja en cualquier momento se puede pasar a la otra. Hombre, trabajar, eh, podría trabajar, por ejemplo, uno que esté, que se quiera como investigador, unas prácticas profesionales, ahí sí podría trabajar las 40 horas, pero ahí ya os estoy hablando de cursos superiores. Ojo. Es que esto es, está un poco enrevesado, esto del el permiso de estancia por estudios, porque tiene como dos fases con estudios superiores y con, este, con cualquier curso que cumpla la, las 20 horas, ¿vale? Si te vienes con un curso superior, lo acabas, luego puedes pedirte un año para hacerte unas prácticas profesionales que te pagan, por ejemplo, y ahí sí podrías estar las 40 años, en las 40 horas, pero estamos hablando ya del segundo año. O te vienes como investigador de algo así, de esto. O te vienes también con el curso superior y luego puedes pedirte un año para buscar trabajo. Y luego si encuentras el trabajo, pues cambias también la mesa. O sea, que tiene sus derivadas. Pero esto estos últimos códigos siempre es con un curso superior. Venga, más preguntillas. ¿Quién tiene? Marina, ¿no? Que no ha intervenido. Sí, Luis. Venga, Marina. Ajá. Luis, yo quería hacer un comentario. Bueno, yo, Marina, de México. Eso, yo quería hacer un comentario. Um... Si va uno a España y quiere uno entrar con una visa de estudiante, yo creo que lo más interesante sería es ser consciente de tomar un curso que realmente le va a servir para poder conseguir un trabajo. No le encuentro yo el caso que uno vaya a España a buscar la manera de quedarse y buscar cualquier tipo de curso. Yo siento que sería mejor, más enriquecedor el buscar un curso que a mí me sirva, que me enriquezca, que me haga este, desarrollar habilidades y competencias y de esa manera entonces poder conseguir un trabajo. Posiblemente los primeros eh, tiempos voy a trabajar 20 horas, pero si ese estudio realmente me sirve y me ayuda a buscar un buen trabajo, pues ya voy a poder trabajar 40 o las que yo quiera. Yo al menos eso sería lo que haría. Yo no tomaría cualquier curso. Yo tomaría un curso que realmente me sirva para poder conseguir un buen trabajo que te guste en algo que te guste Exacto. o te aporte y además guste, también muy buena muy buena tu pregunta también Marina porque estás tocando otro tema me explico el curso sencillito yo siempre yo estoy contigo de acuerdo que sea un curso que te guste tanto el superior como el sencillito pero vamos a poner y que te sirvan claro que te guste y que te sirvan bueno o al, hombre o el que le guste yo que sé estudiar el el yo que sé el, un idioma raro porque a él le guste bueno pero a lo que voy a lo que voy, que tu tema, has tocado un tema importante sin darte cuenta a lo mejor. Eh, si te vienes con la sencillita, las 20 horas puedes trabajar en lo que quieras. Puede estar relacionado con el curso o no. Pero si te vienes con un curso superior. A ver, mientras haces el curso superior también podrías trabajar las 20 horas en lo que quisieras. Uh -huh. Pero, si con el curso superior luego te quieres quedar, por ejemplo, un año para buscar trabajo, tendrá que estar relacionado con, el, con lo que has estudiado. O si Exacto. te quieres quedar un año con unas prácticas profesionales, todos estos años luego se pueden ir renovando. También tiene que ser relacionado con lo que has estudiado, ese curso superior. Yo siento que sería lo más inteligente. Para mí, no. Sí para está, cada claro, quien tomará su propia decisión. Pero claro. No, yo, sí. Sí. pero bueno, cada uno es a Aquí os hacemos pensar y reflexionar. Y por cierto, estoy viendo el chat. No os he felicitado el día del trabajo. No os lo he felicitado. Y lo tenía apuntado. Y ahora viendo el chat lo he visto. Feliz día de el del Trabajo a todos, Pleners. Porque vosotros sois súper trabajadores. Igualmente, Luis también es muy trabajador y nos hace ejemplos Aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, pues a, ver, te... Ricardo, a ver, Luis, no, venga. Sí, a ver si, a ver si, entiendo, a ver si resu puedo resumir bien. que Para quienes estén ahorita ya, apenas termine el confinamiento deben en un periodo y no lleguen a los dos meses verdad pueden iniciar el registro en la academia tienen que tener los antecedentes penales tienen que tener los recursos para tres, seis o un año y además de eso el certificado de salud algo así no y el seguro tienen que tener esos cinco esos cinco elementos repítelo repítelo para, que... pa para que nos quede claro repite los cinco ok Deben tener eh, la inscripción en la, en la en la academia, en la que sea. Sí. Deben tener el seguro, de, el seguro médico, el salud. seguro médico que se el, saca, el seguro médico se saca en na, una llamada casi, sí, pero sí. Ajá, el seguro médico deben tener los recursos de 3, 6 o un año, lo que vayan. Sí, que, enseñar lo esos que recursos, inscrito, ese dinero. 540 euros mensuales. Exacto. Ajá, y el, eh, el certificado médico el que no tiene ninguna la enfermedad infecciosa. Ajá. Eh, y que también ah, se saca bueno, en un y momento y, y los penales y ojo y los penales, ah, los penales. pero los penales solo eh, eh, escucha Mita, espera espera los penales solo si vas a estar más de seis meses bueno pues claro y además además en qué o sea antes de todo esto hay que darse de baja en el proceso o una vez que me apruebe pero van a chocar las solicitudes, ¿no? De qué proceso. Cuando de... renuncio, cuando renuncia la persona al proceso de asilo que ya ha, ha iniciado. Buena pregunta. Esa se la vamos a dejar para el letrado, porque no lo sé. Yo creo, a ah. ver, yo creo que no. Mi, mi, mi opinión, mi opinión. No, yo creo que no te van a iniciar la una si no has renunciado a la otra, yo creo. Pero no, es que no lo sé. Y hay es que muy buena la dos, pregunta. Lo, de que de de claro, Mirta, lo que está claro, mira, lo que está claro. Que tú piensas muy bien. Eso es lo primero, me gusta. Ajá. Por eso me gustan Ajá. tus intervenciones. Eso es lo primero, que piensas muy bien. Muy buena pregunta. Y lo segundo, que también tengo muy cierto, es que las dos no te las van a hacer. Entonces, si ya tienes iniciado la de la, la protección y te quieres ir a la otra, ¿cuándo renuncio? Muy buena pregunta yo creo que te va que vas a tener creo pero ya se preguntaremos a los abogados creo que vas a tener primero que renunciar porque si no les va a saltar en el ordenador no es que usted está con protección internacional y teniendo esos cinco elementos de los que ya nos has facilitado la información es casi un hecho de que yo pueda que me aprueben mi, mi, mi visa por estudios ¿no? Sí, casi un hecho al 99% porque, insisto, ahí está el silencio positivo. Pero mira, creo recordar, y me está viniendo ahora la memoria, que efectivamente, pero, insisto, memoria, mi opinión, renuncias primero y luego lo pides. O, o, o en el mismo acto, pero primero es renunciar y luego pedir lo otro. Es lo que dice el Es que ahora que has dicho eso, me has vuelto a hacer pensar, una, una conversación que tuve una vez con un abogado se quejaba de eso, que acabas tú ahora mismo de decir. Ajá. Que decías que, claro, queda ahí un poco desamparado la persona porque está renunciando a su solicitud y si luego no le dieran lo de estudio aunque es altamente no, aunque es altamente, no, no. es altamente improbable pero es que me lo acabas de recordar esa conversación ahora mismo y me ha venido a la cabeza de todas formas mañana viene mañana viene don jesús el magistrado eh, no pero pasado no, pero va a venir no. don alberto se lo vamos a preguntar exactamente lo vamos a averiguar okay. pero es muy buena pregunta oye por cierto que no os lo he dicho me ha dicho don jesús que os veáis un corto que se llama la cabina del director antonio mercero está en youtube os voy a poner debajo de este vídeo el enlace es un corto que dura 30 días don jesús como es magistrado en activo él no puede hablar de política la ley no se lo permite entonces él se expresa a través de películas mañana él nos va a comentar el mensaje de la película el corto mejor dicho la cabina dura 30 minutos escasos está en youtube es de libre acceso el director es antonio mercero lo podéis buscar la cabina antonio mercero RTVE, ahí lo tenéis yo lo he visto esta mañana lo había visto de pequeñito y lo he visto esta mañana y me ha impresionado no os voy a hacer spoilers vale pero él me ha pedido que por favor lo veáis él va a venir mañana aquí en vivo y en directo él es magistral en activo y va a comentar este costo yo os invito a que lo veáis os pongo también el enlace debajo del vídeo por si lo veis en el futuro yo, más o menos, he terminado. Te hice o sea, una preguntita. Sí, venga. Pregunta, pregunta. ¿Quién haya sido? Es que no sé quién ha sido, pero el que haya sido. Eh, Marina, Marina. Me hice una pregunta. Para los estudios superiores, ¿tiene uno que lleva hostillado, este, ¿cómo se llama?, lo que sería los estudios que tuvimos aquí en el país. La, para todo esto, lo que te pide es que estés matriculado. Eh, luego donde te hayan matriculado que pues si es un curso superior te van a pedir la universidad que sea claro tu apostilla de que de que lo inferior lo has estudiado pero es la universidad la que te lo pide el estado lo que pide es que la universidad te haya aceptado si es un curso más sencillito yo quiero hacer un curso de cocina porque me gusta y me quiero dedicar a ello y me va a ser útil como tú bien dices Marina ahí poco habrá que apostillar muy buena pregunta también es que estas preguntas a mí me encantan porque al final es donde más aprendemos. En la práctica, Mauricio ha vuelto a levantar la mano, venga. Pero no me quiero pasar de la hora, no me, y os voy a decir por qué. Bueno, es que no puedo pasarme de la hora. Porque es que no, quiero no poner los vídeos en otros sitios que luego solo me dejan máximo una hora. Y si me paso de la hora, me lo van a bloquear. O sea, no, no va a entrar el vídeo. Llevamos ¿cuál es? 50 Venga, Mauricio. No, la pregunta es: ¿dónde voy a los papeles? ¿A extranjería o a migración? Joder, pues, oh, perdona. No lo he dicho, algoritmo, no me voy a resentar. Pues no lo sé, no lo sé, Mauricio, te soy sincero, no lo sé, vamos a averiguarlo también, ¿vale? Porque yo en realidad yo sé quién es, que me, gané? me dicen que hay extranjería acá, voy acá y más más cerca. ¿no? Ves a, eh, claro, ves a la que sea más cerca y, y a ver, y, y si no es esa te van a mandar a la más larga. Oye, ah, okay, y, okay. y si lo averiguas me lo dices. Bueno, bueno, bueno, más que a mí a todos los prilines. No, okay. no lo sé, amigo, eh, yo si no sé algo, yo lo digo. No, okay. buena pregunta ¿Eh? bueno. cuando lo sepas dinoslo por cualquier medio vale y si okay. lo sé yo antes os lo digo extranjería migración venga me lo apunto bueno, ya. a ver alguna más hay aquí óscar óscar venga óscar que ha, que le tenemos aquí en la sala prilines don Oscar, don óscar que le encuentra aquí hola, ahí está hola qué tal amigos amigos desde medellín colombia un saludo muy cordial para todos es muy sencillo excelente programa como siempre un saludito a un par de amigos ausentes, Diego, el argentino, y también para nuestro amigo Milton, que está en recuperación, esperamos que esté muy bien, que esté otra vez de nuevo aquí con nosotros al pie del cañón. Otra notica que quiero hacer, la vida siempre está llena de dificultades para todos, inclusive en España, para los mismos españoles. Quisiera uh, recordarle la vida de personajes muy importantes en el pasado, todos conocemos que la vida es como un ruedo, como el ruedo de la Plaza de Toros. En los años 60 y 70 hubo un par de muchachos muy famosos en el mundo. Sebastián Palomo Linares y Manuel Benítez del Cordobés. Dos muchachos que eran muy pobres y con unas dificultades enormes en su, en su, en su España por el tiempo en que nacieron, la vida que vivieron. Y se volvieron millonarios a punta de trabajo, pero luchando mucho. O sea, la vida es dura para todos, para los que están en España, para los que vamos a llegar, pero es que eso es la vida. Y la vida es muy linda. La vida sin lucha no es linda. Lo que queremos es una España con un establecimiento jurídico que nos permita eh, la, la posibilidad de ser felices allá y hacer felices a otras personas, porque todos estamos en un mundo eh, en el cual... Eh, tenemos ganas de hacer muchísimas cosas para nosotros mismos y para los demás. Así es, Estar. No, no te preocupes que el tema jurídico está controlado. Ya, ya en futuros vídeos ya os voy a informar. Eh, ya veréis cómo va, va por buen camino. ¿no? Hoy, no me meto, hoy no me quiero meter en política para no cambiar claro. el tema. Pero vamos, yo doy mensaje de positividad. No os preocupes por, por lo que ya sabéis. Ya lo veréis. Pues, miremos esas vidas. De pronto vino un poquitico. Es la vida de. Del torero, el hombre que se enfrenta en un ruedo a un toro bravo, de casta. Perdón, qué pena, qué pena, señor Oscar, eh, qué pena, señor Luis. Me dicen que por acá, que por extranjería. ¿Por extranjería? Por extranjería. Vale, sí, sí, sí. ¿Y la, la que tenías cerca hablar, cuál era, la tuya? La extranjería. La extranjería, pues mira, extranjería mejor. Pues ya, ya queda muy buena, muy, muchas gracias, Mauricio, gracias, porque gracias. así ya salimos todos de yo. Lo... Me lo estaba apuntando aquí para buscártelo, pues ya. Sí, sin embargo, hoy hay de lunes, sin embargo, hoy hay de lunes para corroborar la información, listo. Vale, vale, pues tú manténnos informado. Gracias, esto es lo que llamamos okay. inteligencia colectiva. Cada uno va metiendo su gotita, y entre todas las gotitas que metemos, todos, pues, pues llenamos mucha inteligencia, esa, esa es la, la clave. No se sé, queda quién queda, Ricardo. Venga, Ricardo, y ya finalizamos el vídeo. Venga, venga, Ricardo. No, no Yo lo que, que le puse un chat a Mauricio. Ah, vale, vale, vale, vale vale es que como te veía la mano levantada pues vale que vamos fuera de tiempo vamos fuera de tiempo voy a ir cerrando el es que os veía con la mano levantada que prilines mmm, qué os iba a decir que muchas gracias a todos vale ahora me leo el chat en detalle me leo el chat a fondo eh, los comentarios que pongáis luego también poner todo lo que queráis y que mañana lo vamos a ver con don Jesús Villegas, que es magistrado en activo, nos va a comentar el corto La cabina de Antonio Mercero. Mensaje ahí muy importante para estos tiempos que corren. Ver el corto, que así venís luego más preparados. El que quiera estar en la sala mañana, que entre a, a las 20.30 hora de Madrid, ¿vale? Que a las 21 horas empezamos el, el vivo y tengo que cerrar la sala, ¿vale? ¿Prilines? Que muchas gracias a todos los que habéis estado en Zoom, eh, los que lo veis luego y los que habéis estado en el chat de YouTube. Mañana nos vemos, pilines. Hasta mañana. Chao, chao. Chao. Chao, chao a todos. Chao, chao.